chicos, primero les quité 10 segundos de su tiempo Atención, faltan 10 segundos, segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo Bueno chicos, ya que les quité 10 segundos de su tiempo Empezamos con esta hueva. Bueno, chicos, aquí les traigo lo que le promet los que le prometí. Eh, son las cuentas premium, no full access, o no, son no sé si son semi, porque no me las agarré y, y así nomás. Eh, y pasó algo que se me borró el video. Sí, se me borró el video. Y pues ya no supe quién era. O sea que agarré todos los que han comentado. Casi todos. Porque nomás agarré unos que están así como que más. O se trata de juego. O que pienso que van a querer la cuenta. Puse eh, o casi todos. Aquí tengo ya algo pegado en el ratón. Y pasemos a eso. Bueno chicos, aquí ya los tengo. Aquí ya estamos en la página. Vamos a escribir los nombres. Ya los tengo preescritos. Vamos a ponerlos. Eh, ahí están los nombres. Puse algunos porque pues, solo son tres cuentas. Vamos a escribir el número de cuentas. Y empecemos con el sorteo. Y bueno, vamos a poner sortear. Y bueno, descubren en el siguiente episodio porque no se les pondría esto. Adiós. Ok, no, vamos a poner eso, vamos a poner la sortea. Y... Pues aquí, aquí ya están sus nombres que están puestos. aquí. Estas personas van a ganar las cuentas. Eh, si lo están viendo, oíden, les vieron el chilorio. Chilorio. Eh, pues se ganaron la cuenta, 100% real, no fake. Eh, Deben, dejaré mi Skype o ustedes pasen el Skype, bueno ya entenderán, ustedes pasen mi Skype acá, la palabra clave para saber que ustedes son o confirmar, les pondré abajo en la descripción y esto ha sido todo, adiós.